Buenos días a todos. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues esta semana os traigo una paella de marisco valenciana auténtica. Eh, le quiero decir a mis amigos alemanes e ingleses que no lleva guisantes ni lleva pimiento. La paella de marisco se hace con marisco. Nada más. En 30 minutos la tenemos hecha. Está riquísima, fácil de hacer y vais a quedar como reyes. Hay tres aspectos que hay que controlar en la paella de marisco. Un buen caldo o fumet de marisco, hacer bien las gambas y las cigalas, así como los calamares, y en tercer lugar el punto de arroz. Y os voy a explicar los tres aspectos paso a paso para que lo hagáis perfecto de esta forma os saldrá siempre una paella para chuparse los dedos preparados pues vámonos a la cocina <risa> Pues bien, aquí tenemos los ingredientes. Unas cigalitas y unas gambitas rojas frescas. También le vamos a añadir unos 100 gramos aproximadamente de calamares. Unas, unos mejillones, en este caso. Un tomate de pera. Eh, el arroz, evidentemente. Y este es el caldo que voy a utilizar. 450 centilitros de caldo de marisco, de este de aquí de Santa Pola, que es de gamba roja. Es un caldo fenomenal, fantástico. Eh, no lo utilicéis de pescado, sino de marisco. Y aquí tenéis un limón, que lo vamos a utilizar para decorar, y para hacer las clochinas. Los ingredientes y cantidades os los dejo en la descripción. Bien, pues vamos a preparar los mejillones, mm, ya veis, de la manera clásica. El limón, aceite de oliva y eh, ajo. Cinco minutitos al fuego y ya lo tenemos y reservamos. Ya nos metemos en harina. <risa> vamos a por la paella. Como siempre, eh, extendemos por toda la paella sal y aceite. Cuando nos coja temperatura, añadiremos el calamar. Eh, como es una paella para dos personas, con 100 gramos de calamar bien troceadito y bien limpio, es suficiente. Y vale, y empezamos, empezamos a eh, cocinar los calamares. Con tranquilidad, con paciencia, y los vamos moviendo para que se hagan de forma regular por, por todos lados. Ahora viene uno de los puntos claves, que es lo que os he dicho antes, hacer bien el marisco. Entonces, las, eh, cuando ya han pasado unos 5 minutitos aproximadamente, que ya tenemos el calamar que empieza a, a dorarse, introduciremos las cigalas. Las cigalas las vamos a tener 5 minutos por cada lado, en total 10 minutos, y las eh, gambas por el tamaño que tienen, dos minutos por lado, en total cuatro. Dependiendo del tamaño de las cigalas y de las gambas, las tendremos que tener un poco más o un poco menos. Estas cigalas son aproximadamente de unos cuatro o cinco dedos, y, y las, las cigalas... Las cigalas son un poquito más grandes, son de, de un palmo aproximadamente, son, son hermositas. De hecho, se van a salir de la paella. <ríe> Entonces, repito, eh, las, las cigalas, 10 minutos, 5 minutos por cada lado. Las gambas, 4 minutos, 2 por cada lado. Las vamos moviendo. A mí me gusta mover, no dejar las cosas ahí plantadas, sino que que se vaya moviendo porque así se hace de forma uniforme por todos lados una vez las tengamos hechas las sacamos de la paella y las reservamos bueno y deciros que yo el fuego en este momento lo tengo al número 2 para cocinar a fuego lento tanto los calamares como el marisco y aquí tenemos el batallón el batallón de cigalas listo para reservarlo mirar qué pintaza más buena ya tenemos bien sofrititos los calamares pues ahora es momento de añadir el tomate para sofreírlo igualmente una vez lo tengamos sofrito añadiremos el pimentón eh, como os digo siempre eh, un minuto si llega y añadiremos el caldo de marisco. En cuanto tengamos vertido todo el caldo, eh, fuego fuerte, añadimos el colorante. Fijaros el caldo que está por eh, tocando los tornillos. ¿Por qué? Pues porque lo, lo único que voy a hacer es subir la temperatura del caldo al punto de ebullición hacer el control de punto de sal y acto seguido el arroz y este es el tercer punto que os comentaba al principio el control del arroz para hacerlo bien siguiendo estos pasos os, os saldrá el arroz redondo una vez echamos el arroz seguimos con el fuego fuerte para que los 4 o 5 minutos primeros del de arroz eh, baile dentro de la paella eh, es importante para que suelte bien el almidón también distribuimos bien bien el arroz eh, de manera uniforme por toda la paella para que nos quede luego una capita igual eh, como si hubiéramos lucido una pared <risa> igual que nos quede el arroz así con una capita fina por toda la paella exactamente igual y mirar así ese es el punto bueno de ebullición mientras se hace el arroz una vez han pasado esos 4 o 5 minutos primeros eh, bajamos el fuego al número 2 el arroz hay que observarlo no vamos no os aconsejo que lo pongáis en el número 2 y digáis vale dentro de 14 minutos vuelvo no no porque el arroz hay que hablarle y, <ríe> y hay que mimarlo mirar eh, debido a la ebullición aunque yo he distribuido bien el arroz veis que se van haciendo o sea, hay zonas donde, donde hay más arroz, donde hay menos. Bien, pues entonces mmm, conforme se va haciendo, pasar la paleta, como si estuvierais luciendo una pared, igual, con suavidad, con suavidad, porque el arroz no se debe tocar, en ese, no se debe tocar, pero bueno, en, en este caso, como queremos una superficie exacta, con mucha delicadeza, pasamos la paleta para irlo igualando por toda la paella porque luego la presentación va a ser va, va a ser preciosa mirar quiero que veáis este, estos detalles eh, ya, ya el fuego lo tenemos al mínimo eh, y, y veis ese burbujeo que, que mantiene el, el arroz esa es la cocción ideal para que nos quede eh, en su punto cada eh, A ver, por la, por la ebullición lógica del arroz, eh, pues claro, el, el arroz se va distribuyendo de forma anárquica en, en la paella. Entonces, cada cierto tiempo, con mucha suavidad, mirar lo vamos igualando. Eh, también que el, los cala, o sea, que el calamar se integre en el arroz, que no sobresalga, que, que, que, que quede integrado porque luego la presentación final será muchísimo más bonita mirar quiero que, que veáis estos detalles eh, nada ya, ya está eh, ya está prácticamente es, son los últimos minutos mirar mirar cómo ha quedado y el arroz a la altura de los tornillos ya con el fuego apagado eh, vamos a hacer con el calor residual eh, del, del arroz y esos cinco minutitos que necesita para reposar y empezar a comer eh, voy a hacer la decoración. Así el marisco eh, coge un poquito de temperatura y, y está calentito sin hacerse porque ya lo tenemos hecho. Entonces eh, empiezo a decorar y bueno, <ríe> mirad qué decoración más graciosa. Eh, ha, quedado, <ríe> ha quedado muy bien. Es que no podía poner las, las cigalas hacia adentro porque si no parecía que se estaban peleando entre ellas porque bueno, son, son enormes. Eh, y bueno, pues ponemos ahí las gambitas, eh, los mejillones y ahí tenemos una paella de marisco perfecta. ¿Habéis visto? Fácil, 30 minutos, lo tenemos hecho, un plato riquísimo y festivo. Aquellos que no me conozcáis, os invito a suscribiros al canal, espero vuestros comentarios, espero vuestros me gustas y cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis, me escribís. ¿Ok? Nos vemos hasta la semana que viene.